José Manuel Carrasco, astrónomo de la Universidad de Barcelona, ha escrito un libro ideal para introducirse en el mundo de la astronomía sin necesidad de conocimientos previos. Se trata de Cosmos, una inmersión rápida. El libro empieza resaltando los grandes logros y la gran cantidad de información que los humanos hemos podido recabar del universo haciendo un rápido resumen de nuestro lugar en el cosmos y la utilidad que tiene estudiarlo. Para que el lector entienda cómo se han podido saber todas estas cosas, el libro continúa haciendo un resumen de los métodos que usan los astrónomos para estudiar el universo. Una vez hecho esto, ya podemos empezar un viaje desde la Tierra a los confines del universo. En el trayecto se repasa nuestro conocimiento actual sobre los planetas y lunas del Sistema Solar, el sol, sus manchas, fulguraciones y cómo influyen en la Tierra, las estrellas, cómo nacen en el interior de las nebulosas y mueren en violentas supernovas, generando estrellas de neutrones o incluso agujeros negros. Y leeremos también cómo hemos sido capaces en los últimos años de detectar los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas y cómo podemos incluso saber la composición de sus atmósferas. También repasamos cómo es nuestra Vía Láctea y otras galaxias y qué pistas nos hace intuir la presencia de la misteriosa materia oscura. Finalmente, el libro repasa lo que sabemos sobre el origen y posible destino del universo. En todo este camino, el autor menciona las misiones espaciales y telescopios que utilizamos para obtener toda esta información, y comenta hacia dónde esperamos que evolucione nuestro conocimiento del cosmos en el futuro. Como menciona el astrofísico Guillem Anglada qudé descubridor del planeta extrasolar más cercano a nosotros, este libro es ideal para ponerse al día sobre los temas más relevantes sin necesidad de ser doctor en astrofísica. Cosmos, una inmersión rápida. Hazte con él haciendo clic en el enlace de la descripción.